Después de que la juez del juzgado público de familia número uno declarara improcedente el amparo constitucional interpuesto por los trabajadores despedidos de la empresa de recojo de basura La Paz Limpia, ex trabajadores consideran dicha decisión como injusta. Y mira, año pasado hemos sido eh, despedidos más de 220 trabajadores, ¿no? Por, eh, de manera injustificada. Es por eso que, mira, hasta ahora, eh, por la injusticia que estamos viviendo los trabajadores, es lamentable, mira. Eh, se ha hecho un proceso, eh, mediante un, se ha emitido un, un proceso de acción de amparo. Es lamentable que la señora jueza de juzgado público de Familia 1, que nuestro amparo, ha declarado improcedente. Más de 120 trabajadores desde la gestión pasada piden justicia y la reposición de sus fuentes laborales. Pero lo que queremos es que se haga justicia, ¿no? Eso es lo que pedimos, es ser incorporado también al mismo tiempo con nuestros salarios de vengados también. Entre los afectados se encuentran muchas historias en las que prima la necesidad de trabajar, según nos cuenta la señora Beatriz Pati. La empresa ha trabajado hace cinco años, cinco años, casi seis años y he trabajado. Sí, quiero volver a la empresa quiere trabajar. Usted. Sí, quiero volver a trabajar por por mis hijos, porque ahorita no tengo recursos. Yo tengo sola, yo soy sola para mantener para mis hijos. Una mi hija que mayor que está estudiando enfermería. Necesita plata para comprar todos los sus uh, dejamos que sus equipos. Y no tengo dónde acotar, que estoy esta presta, préstamo, estoy caminando. No, no nos ha Sí, quiero volver. Eh, Esa empresa que nos escuche, que, que hay justicia para nosotros. Al mismo tiempo piden el pago de sus beneficios sociales, que hasta la fecha no habrían sido cancelados.